María Brito, a raíz de la denuncia que se hiciera en este programa de los incendios en la Reserva Científica Loma Quita Espuela, fue entrevistada por Arizmendi Lantigo y vamos a ver lo que ella dice con relación a, a, a esta situación. Buenos días. Bien, nosotros eh, re recuerda que la Reserva Científica Loma Quita Espuela es, nuestra, es una de nuestras prioridades en el desempeño de nuestras funciones, como tal lo establece la Ley 6400. En este sentido hemos estado en la mañana de hoy observando a través del medio de comunicación que presentó los videos, estábamos analizando todo eso y con tal razón de inmediato hemos eh, reunido nuestro equipo de trabajo para partir al lugar, a hacer la investigación, eh, también comunicarnos con el Ministerio de Medio Ambiente para que ellos nos den el informe de si previamente a esta actuación ellos han tenido ya una, una inspección del lugar. Debo decirle que es prioridad para nosotros el combate de los delitos ambientales y sobre todo de la protección a las reservas y a los, eh, a los recursos naturales, sobre todo de la, de la parte alta. Es precisamente como ustedes ven, estamos en condiciones de salir a la calle, de salir al campo, precisamente para combatir estos delitos ambientales. ¿Qué tan comunes son estos incendios en las montañas y mayormente para qué, son, para qué son producidos? Bien, generalmente nosotros el caso que hemos tenido con Reserva Científica Lomaquita Espuela, en el cual llevamos a la persona a medida de coerción, han sido labores que se realizan para realizar con uquismo. En este caso tenemos una persona en rebeldía a la cual se le aplicó medida de coerción, lo cual... Eh, ...de resultar una persona responsable... ...en el caso que vamos a iniciar la investigación ahora... ...correría con la misma suerte... ...se ha presentado ante los tribunales... ...y solicitud de medida de coerción... ...días, bien, nosotros... Eh, a, a, ...a los muchachos de producción... ...y gracias a Rismén antiguo... ...eso fue ayer... ...que inmediatamente... Eh, ...se hizo la denuncia... ...la fiscal, eh, la Procuradora de Medio Ambiente... ...María Brito, de manera muy responsable ...hay que decirlo y destacarlo... ...se dirigieron a, a, a la zona para verificar la denuncia que habíamos hecho en este programa. Así que qué bueno que las autoridades eh, eh, le dieran respuesta tan rápido a esta situación de el, los incendios que se están llevando a cabo en la zona de la Reserva Científica loma Espuela. Así que destacar el trabajo de ay, María Brito. Ay,